Si te digo que, Fortnite Battle Royale, es un campo de entrenamiento sanguinario, y que encaja en la historia de Fortnite salva al mundo, ¿qué pensarías? El modo Battle Royale de Fortnite es un modo particularmente similar, a los de juegos como PUBG, o también conocido como Player PlayerUnknown's Battleground. Con ligeros cambios. Déjame que te explique. Todo comienza cuando estás en un autobús volador, en el cual tú saltas hacia una isla. Esta isla en particular tiene algo llamado, Ojo de la Tormenta que, es una tormenta radioactiva que cada vez se achica más. Una vez allí, debes intentar sobrevivir encontrando armas en el suelo y matando a otros jugadores. Pero no olvides de estar en constante movimiento o el ojo de la tormenta te tragará. En cambio en el modo salva el mundo, por algún motivo un día, el 98% de los humanos en la tierra desapareció repentinamente, y la población restante se encontró con que los cielos estaban cubiertos por una extraña tormenta de color morado que tiene la propiedad de crear a unos monstruos llamados Carcasa, Usks, unas criaturas humanoides similares a los zombies, que atacaron a las personas vivas. Los sobrevivientes encontraron formas de construir los escudos antitormentas, un campo que despejó las nubes de tormenta desde lo alto, y redujo los ataques de los carcasa, y las usaron para establecer bases de sobrevivientes en todo el mundo. El jugador es un comandante de una de estas bases, encargado de salir del escudo antitormentas para encontrar recursos, supervivientes y otros aliados para ayudar a expandir su escudo antitormentas y encontrar una forma de devolver a la tierra a su estado normal. supongo que obviamente no has entendido nada con esa tan poca cantidad de información así que obviamente y como era de esperarse yo voy a contarles cómo funciona esta teoría ahora hay que ponerse un poco en perspectiva futurística imagínate que hay un apocalipsis monstruoso afuera hay bases enormes alrededor de todo el mundo pero entonces ¿cómo se puede diferenciar a los soldados de los ciudadanos? Hay que saber cuáles de los que son parte de la ciudadela, serán soldados y cuáles serán parte de esas bases. Deben dar una prueba. Pero no deben matar a nadie, pero eso es lo que quieres, un aburrido entrenamiento, recuerda que el jugador es el líder. Entonces es donde el modo Battle Royale, entra en la historia. El jugador exige diversión para seguir liderando, debido a que es un jugador, esto se llama romper la cuarta pared, subliminalmente. Sí, el jugador al exigir diversión, no se detendrá no importan los límites. Eso significa que hay que hacer algo interesante que mantenga a los jugadores jugando. La compañía creadora del juego hace un entrenamiento sanguinario, inspirado en el videojuego Un Battlegrounds. Envían a los reclutas de soldados a una supuesta misión, a una isla abandonada, en la cual no hay monstruos, ellos al llegar se dan cuenta que solo una persona podrá salir. Mientras recolectan armas y escapan de la tormenta. Tienen que matarse entre sí, de lo contrario todos los de la isla mueren. ¿Pero esto con qué objetivo? ¿Por qué torturar a los sobrevivientes? Este es un entrenamiento que sirve para satisfacer al jugador y llevar al mejor soldado al verdadero campo de batalla. Y aquí es donde la teoría toma sentido. Probablemente, tú conozcas a Fortnite, pero no por su modo salva el mundo, sino por Battle Royale, este entrenamiento no solo destaca a los mejores soldados, también atrae a nuevos líderes a unirse al modo salva el mundo. Ya lo sabes, Fortnite Battle Royale es un capo de entrenamiento. Pero entonces todo es un malvado plan de la empresa para atraer clientes. Eso lo podremos ver si conseguimos 100 likes y yo haré una parte 2. Sandor Moven, es hora de los saludos. ¿Saben algo extraño? No lo he visto en todo el día. Supongo que tendré que dar los saludos yo. Un saludo para... Adrián Alexander, Luis Gabriel Díaz, Ángel López y Loloroco28. Ya saben. Si quieren un saludo tan solo suscríbanse, saludaré a las suscripciones más recientes. Y recuerden, esto es solo una teoría, al final ustedes juzgan.